Hola, hola, hola, no ¿Por qué no? Es la pregunta Acá está Esto era lo que estaba pasando, no estaba agarrando el micrófono de verdad Ahora debería escucharse bien ¿Se escucha bien ahora? Ahí va, ahí va. bueno ¿Cómo andan? ¿Qué tal todo? ¿Qué tal su semana? Vamos a borrar esto de acá Ahí va Ahora sí Mejor me Tengo que subir un poquito la música Me dicen ahí okay, okay, ok, ahí está Bueno, ahora sí ¿Cómo andan? ¿Qué tal todo? Vamos a silenciar cualquier cosita eh. Uy, mira que me he hecho acá okay. Listo bueno, eh, sesión 10 de creando un juego de rol. Un, un montón, un montón. Pero creo que va tomando forma esto. Eh, antes de, de nada, vamos a leer los anuncios que tenemos para la fecha. Hoy tengo ganas de, de hacer el combate. Siento que eh, leí un montón de manuales este año. Y hay una gran. Diversidad de pequeñas formas de llevar a cabo el combate eh, Por lo menos en, en, en recuerdos que tengo de lo que leí sí, esperemos, que te, esperemos que ande bien Pero vamos a los <risas> anuncios Gracias a la gente linda que pasó a saludar Y dejar su cariño en la Rosario se la juega Gracias a los jugadorazos que tuvimos Es lindo cerrar el año con eventos así Hoy eh, además también tenemos Esta sección como último taller del año eh, Quiero. Eh, ayer tuvimos la. Nos invitaron a participar de un evento acá en Rosario. Que estuvo. Ayer fue. No, el domingo. Eh, que estuvo bueno. Fui con túnica a pesar del calor. Eh, y nada, pudimos jugar dos mesas diferentes con dos grupos diferentes. Eh de ratas en las paredes, la pasamos genial y estuvo lindo ¿ver? volver a rol presencial tiene, tiene sus cositas como vieron por ahí, durante el fin de semana vamos subiendo de a poquito contenido de TikTok creado por Chris pueden encontrar el link de nuestras redes en el chat para no perderse las curiosidades sobre el rolito que él comparte datitos random que aparecen en trivias cuando menos lo esperas recuerden dejarnos sus comentarios y que leemos todas las sugerencias si sí, sí. tienen algunos sobre cualquiera de los videos, tanto los de TikTok como los que hacemos generalmente, déjenlos, no, <ríe> nos ayuda muchísimo. Se vienen las fiestas tan arturos. nada mejor que cositas de rolito para regalarle en, a esa mesa especial con la que andan compartiendo aventuras. Y nosotros les recomendamos hablar con lazar nuestro sponsor. Pueden ver su catálogo en la cuenta de Instagram y pueden dejar los mensajes si están interesados en ver alguna cosita nueva aún no publicada. Le dejamos el link en el chat. Y eh, ya tenemos con ustedes el cronograma de fin de año para que puedan agendarlo eh, Fin de año, eh, está, se volvió un... Cada, cada vez como... Cada año que pasa en la taberna se vuelve siempre más importante el fin de año Porque hay más cosas para cerrar eh, Así que charlemos un poquito de eso ahora el viernes 2 de diciembre, que sería este mismo viernes, si todo sale como tiene planeado el orden, será la última sesión de Jardín de los Presentes por el año. Eh, volviendo, esperamos, ya el año que viene. Eh, si, si, si, si están siguiendo el Jardín de los Presentes, la crónica de Vampiro la Mascarada es una locura súper divertida. Y. Y están pasando cosas muy extrañas, así que, súper recomendado El martes 6 del 12 tendremos el último one shot del año de la mano de Adria y su mesa increíble Para la segunda parte de Paseo de la Comisaría Es un... estamos, en, estamos jugando carne fresca, un juego de zombies Y... el one shot se hizo un, de dos episodios eh, muy bien, la verdad que eh, El grupo de Bueno, de Adria, Nutria, Sabri Fausto, este año trajeron Expedición Helada, que estuvo buenísimo ratas en las Paredes también Y después decidieron seguir compartiendo La mesa con rollitos Varios ratas en las Paredes Fue el primero, Carne Fresca eh, Honey Heist eh, Jugaron Leyenda también, no, una locura Muy divertido todo eh, seguimos El miércoles 7 del 12 Tendremos el último de Noticias y Dragones Vamos a despedir el año con los chicos Hablando de Rolito eh, Con Fede y con Puel De El bardo del de Y Tomate 20 Tenemos este programa donde charlamos de noticias del D. Day Day del último mes Y que es el primer miércoles de cada mes Así que este Como es el último, el primer miércoles de diciembre hasta ahí eh, llegamos. Vamos a volver probablemente eh, el año que viene. Vamos a ver cómo, cómo quedan los tiempos. Cómo, cómo, cómo queda todo eso. Pero el plan eh, parece seguirlo. Hasta que no podamos más. Uh. El jueves 8. Esto ya es... Este, mañana no. El que sigue. Es la última sesión de Nurem eh, Por también el resto del año. La, la sesión anterior me olvidé de contar que los chicos subieron a nivel 14. Eh, así que esta sesión arrancan así con sus estos nuevos. Y nada, quedan dos sesiones. Queda mañana y pasa, y el jueves que viene. Y Y no se termina la historia ahí. Probablemente la terminemos mañana que viene. No sé cuándo. Eh, pero... Estoy muy satisfecho como, como se dio la, la historia de, Desde que... Empezó este año, porque este año empezó con ellos eh, Cruzando el océano Y ahora finalmente están llegando a su, al lugar al que querían llegar Después de mucho, mucho tiempo, muchas, muchas cosas eh, Y nada, estoy contento cómo se está Gestando este este el final de la campaña Después de esa semana El miércoles 14 Vamos a tener el último me Responde Navideño Muy especial en el que queremos hacer unos sorteos en vivo eh, Probablemente yo esté solo Y haciendo los sorteos así nomás eh, ¿Qué pasó acá? Ahí va Y... Eh, y ese fin de semana, el sábado 17 y domingo 18, tendremos al equipo de la tarde Unido para despedirnos juntos en cena, almuerzo. Vamos a ver qué hacemos todavía en vivo con ustedes. Más cerca de la fecha confirmamos. Eh, para esto sí estoy re, re contento. La última vez que estuvimos todos juntos fue en la Crack Boom, del evento este de acá de Rosario. Y fue increíble, fueron cuatro días trabajando muchísimo a full por compartir el rol Y eh, lo disfrutamos todos, todos, todos, lo, no podíamos creer lo que estaba pasando Y era lindo y era agradable y era divertido y quedábamos exhaustos al final de la noche Pero era ir a llegar, comer, dormir... Uh, llegar, comer, dormir y levantarnos a, a seguir trabajando. Así que bueno, esta vez nos vamos a juntar simplemente a compartir ese fin de... Comiendo cosas ricas, charlando. Vamos a hacer el stream. Eh, que estoy... Eh, que eso me pone contento. Seguramente com comamos algo rico y... Eh, no sé. Vamos a ver. Todavía, todavía hay como cosas para decir. Va a estar re bueno. Eh, ya quiero que lleguen... Y Adria, así que sí, eso va a estar bueno. ¿Y qué más tenemos? Bien, y ese eh, el stream que, que vamos a hacer el 17 o el 18 de diciembre, eh, la cena, almuerzo, lo que sea, va a ser el último del año y vamos a cerrar la taberna hasta febrero, eh, lo cual también me pone contento, como que se cumple este, este ciclo. Eh, y sobrevivimos este año Que fue re intenso Mucho, mucho, mucho eh, Muchas cosas también pasaron Y por otro lado, digamos, crecimos un montón En, en, en, mucha, en, en cantidad de cosas En variedad de, de streams Y de programas Y de, de contenido en general eh, Apareció el TikTok Lo trajo la otra eh, La de las películas Toda la, la mesa de Adria Sabri, Faustinutria Con su stream eh, No, este año fue Super, súper grande Ahí Bachi organizándonos a todos todo el tiempo La Crack eh, Que fue un evento gigante También se... Nos demostró algunas cosas que, que la taberna puede lograr y eso estuvo, eso, estuvo buenísimo Lordi con la mesa de vampiros también ya creo que el segundo año Además creo que todo este este año eh, Lordi se estuvo encargando del podcast Salvo algunas contadas ocasiones eh, sí Agus Agus fue este año Es verdad, Agus se sumó este año Con Vampiro y la rompió Con Pau Pau La rompió y con el, el Memorial Cuando juega a y también, fue increíble eh, Y es verdad, creo que este año también Se sumó Chris a Nurem también buenísimo el personaje de Jagger, es súper divertido y. Eh, amigable y torpe y tiene mala, mala suerte con los dados, pobre. Eh, el Notis Dragones, el Notis Dragones fue otra de las cosas que empezó este año. <coughs> el Notis Dragones me, me, me gusta mucho esta esta. Lo, lo, lo mencionamos en los streams Que es un, un espacio de colaboración constante Con otros proyectos Que es difícil de, de tener y, eh, Difícil de tener, difícil de organizar Porque bueno, acá son tres personas Con tres agendas diferentes Entonces, eh, cuesta Pero lo logramos y lo fuimos manteniendo Así que nada, re bien ¿Qué más? Seguro me estoy olvidando un montón de cosas que pasaron el año eh, Todos los videos que hicimos No sé cuántos videos hicimos este año eh, Pero recorrimos un montón de juegos Recorrimos una bocha de juegos eh, Y seguimos, porque todavía nos quedan... Tenemos un video esta semana Sí, sí, nos queda por lo menos No sé, no sé cuántos videos nos quedan por El año, eso sí que no sé eh, Me pone muy contento Recibimos un montón de De cariño De gente que acercó a decirnos que Empezó a jugar rol por la taberna O encontró la taberna Y le hizo Le ayudó a entender Algún juego O le comparte los videos de la taberna A la familia Y eso está buenísimo Nos encontramos en los eventos eh, gente que se sacó a sacarse foto con nosotros Parecieron, no, qué bueno que están acá eh, Yo los sigo en YouTube, son geniales Nos pasó de hecho el domingo también Con algunos chicos Y, y eso se siente es, Estamos en la nube, digamos Cuando pasa eso sí, Así que nada, es muy lindo La taberna nos, nos exige una bocha a nosotros Pero el, lo que recibimos Es simplemente hermoso Así que no lo podemos creer Gracias eh, Realmente La única palabra que me sale decir Es gracias Porque bueno Es, es, es ustedes que nos están mirando En stream, la gente que nos comenta en youtube eh, Los que nos escriben por instagram eh, Es un montón Y, y tenemos como Depende de las personas que tenemos diferentes formas de interacción con todas. Algunas personas solo nos mandan memes por Instagram. Algunas personas solo nos hablan por Discord. Algunas personas solo aparecen en stream. Y está buenísimo. Como que cada uno elige su lugar de la taberna en el cual poder participar y lo hace. Eh, y es algo increíble. Es algo que me encanta. Así que bueno. Eh, el tema de hoy. para Para cualquiera que no haya estado en esto de stream este año, vale, creo que fue el año pasado hemos tenido la loca idea de crear un juego de rol en stream crear un juego de rol no es fácil eh, porque después de todas las cosas que decidimos habíamos decidido que iba a ser un juego de rol eh, todo lo difícil elegimos queremos que sea un sistema grande queremos que sea un sistema sólido queremos que sea mecánico pero queremos que sea narrativo eh, va a ser en el setting de Mad Max Del cual hay poca información Disponible para el público A diferencia de otros De otros settings que pueden tener libros Y libros de eh, De desarrollo eh, Bueno Y muchas de las sesiones que tuvimos eran Se basaban en eh, hacernos preguntas Y responderlas Como podíamos para eh, ir diseñando el juego Todavía estamos en una etapa Sumamente temprana del desarrollo del juego Probablemente este programa se extienda en el que viene Hasta que salga algún PDF Dentro de todo aceptable El juego eh, Parte de la base de que <ríe> <La> <ríe> El mundo de Mad Max es extremadamente hostil Y lo único que importa Lo más que... Lo más que puede aspirar a alguien es a sobrevivir hasta mañana. Eh, a cualquier peligro que se le enfrente, digamos. Lo importante es seguir despierto un día más. Deshidratación, enemigos que les disparen, enemigos que los ataquen, quedarse sin nafta, cualquiera de esas cosas. Y así fuimos recorriendo las diferentes partes del juego Creamos una hoja de personaje y, y más o menos hay un... Hay un pedacito de lo que consideramos el sistema de dados Que es un, dado, un sistema raro Que estuvimos inventando eh, Pero tal vez no tan raro como yo pensaba que era Si ven el video de este fin de semana eh, Se van a dar cuenta Van a ver un, un, un sistema de dados super extraño eh, así que bueno, charlemos de combate En el mundo de Mad Max el combate es algo inevitable Inevitable eh, Ya sea porque tenés que defenderte o porque tenés que atacar No hay... No hay si alguien viene a atacarte va a haber combate Eh... Son películas de acción Todo el setting está basado en la violencia, así que eh, combate es la parte de la vida diaria de la gente ahí Lo que sí cambia son las diferentes formas de, la, de, de cómo las personas se acercan al combate eh, Hay personas que claramente pelean muy bien con armas a distancia Hay personas que prefieren eh, no pelear de ninguna manera hay personas que eh, son extremadamente buenas en el tema de combate con el auto eh, Pero en definitiva como que algo, Y esto es algo que me gusta mucho que se ve en, en todas las pelis Es que si la persona está en cámara en una escena de acción Está aportando algo a la acción eh, Y es buenísimo eso Es buenísimo porque... Todo el tiempo que vos estés mirando algo, o alguien, pasa algo nuevo, se genera una situación nueva. Y con eso en mente eh, estuve pensando un rato sobre cómo ayudar al juego para hacer eso. Que todas las personas involucradas participen. No solo atacando, ¿no? Porque... Eh, Cuando el... A mí me pasa que cuando el combate se vuelve... Ataco, ataco, ataco... Ataco... En mi cabeza la cinemática es aburrida Y cuando vemos... Eh, las películas de Mad Max son como un poco más interesantes eh, Está esta parte, de ataco, ataco, ataco, ataco Pero después hay otras partes Tal vez alguien se cae del auto y una persona lo levanta Entonces... La acción de esa persona es levantarlo al otro de, del auto Y mientras el otro mientras está colgado... Tal vez puede hacer otra acción, y esa otra acción puede ser ayudar a otro a llegar a otro lado. Es eh, es, un, es un medio, como un torbellino de cosas para hacer, de, de pequeños objetivos a tener en cuenta, que, que hacen que sea interesante, que hacen que sea realmente interesante. Eh, Incluso los momentos que son eh, ataco, ataco, ataco, tienen un interés narrativo muy importante. O, o desarrollar algún personaje, o eh, demostrar... De eh, no, no, así sería demostrar de eh, importancia en algo. Eh, por ejemplo... Cuando Max pelea en la última peli con Furiosa La primera vez que se ven Ellos están Ataco, ataco, ataco, ataco, ataco" Hasta que Termina la pelea Porque eh, Max consigue una pistola cargada Entonces el objetivo de la pelea Si bien era Ganar Se terminó cuando uno de ellos dos podía usar un arma de fuego Súper, súper importante eh, para desarrollar narrativa eso. En el momento que alguien Tenía superioridad de, de armas Se terminó, ya no hay forma de seguir peleando eh, Entonces Max Consigue eso y Ahí ves que su objetivo no era Pelear en ningún momento, era agarrar el camión E irse eh, Ahí vemos también que el objetivo de Max No era matar a nadie Era simplemente agarrar el camión e irse Eh... Pero también vemos otras cosas que acabo de mencionar en la peli. Las la, las mujeres que acompañan a Furiosa son las esposas de, de Mortal Show, esposas, no entre comillas. Aportan en la pelea, o tiran de la cadena, o eh, le pasan cosas a ella, va variando. Eh, y también vemos el objetivo de Nux, que está peleando junto con Max, porque él piensa que las quiere atrapar. Y el objetivo de Nux es llevárselas a Immortal o hacer que tarden. Eh, y eso creo que es una de las partes más importantes de desarrollar el combate en un mundo tipo Mad Max. ¿Cómo se hace todo esto? <risa> Buena pregunta. Lo primero que hay que hacer. sí o sí. Vamos a poner esto acá. Si no me pierdo me va. Lo primero que hay que hacer, hay que ir a lo más básico de todo Antes de, de complicárnosla con eh, Sistemas complicados para tumbar a tu oponente o para estrangularlo, cosas por el estilo Necesitamos saber la parte más simple de todas Es cómo se pega una piña Cómo se ataca al enemigo Por suerte Tenemos pensado el sistema eh, Que el sistema de dados es eh, ¿Dónde estamos? Acá 10 uh, yes. Bien El sistema de dados se basa en eh, una, una cantidad de dados disponibles para el personaje La posibilidad de gastar esos dados En habilidades o en cualquier cosa Para conseguir el éxito Si esos dados se gastan, pasan cosas malas Todavía no sabemos bien qué Pero El combate debería consumirte dados Algo que me gusta de esto Es que en el momento que alguien de combate, supongo que hay dos personas, vamos a hacerlo bien simple, hay dos personas golpeándose En el momento que alguien se quede sin dados, se va a notar una pequeña superioridad por parte del otro Como que, bueno, este es mejor guerrero, o porque administra mejor sus recursos, o porque eh, simplemente tiene más Y eso está interesante, yo creo que eso sería un momento... Eh, Dramáticamente interesante en una pelea Bien, yo estoy peleando con otro Me quedé sin dados de combate Porque me los gasté todos El otro claramente sigue teniendo Y sigue estando listo para pelear ¿Cómo resuelvo yo este problema ahora? Mi problema es que yo no puedo pelear uno a uno Esto ya no es justo para mí Ahí empieza por ahí eh, El jugador a pensar, bueno no sé yo, Agarro tierra, se la tiro en la cara Agarro una piedra, se la tiro Corro eh, Voy corriendo al auto lo que sea eh, creo que es este interesante como para explorar y que exista la posibilidad de no tengo más dados para tirar piñas ¿qué hago? ¿cómo hago? Lo hago? ¿qué situación va a pasar ahora? Eh, ¿qué puedo generar para tener seguir para seguir el combate generarme una ventaja o incluso recuperar dados para golpear eso está bueno entonces eh, vamos a tratarlo rápidamente tener dados para gastar en el combate, que alguien se quede sin dados antes que la otra persona, generando un momento dramático. Esto es similar a cuando los magos, cualquier caster en DD, por ejemplo, se quedan sin hechizos. Que lo primero que pasa es. Que ya no tengo hechizo, tengo que ir a dormir. Eh, es similar, pero acá la idea es que pasen más seguido, porque los dados se van a quemar. Eh, y eh, algo que me gusta también es que eh, los, al, al ir consumiéndose los dados, eh, se acelera el combate. Porque no vas a estar pudiendo pelear hasta el infinito, digamos No vas a estar por decir, ataca, ataca, ataca, no En algún momento ya no puedes atacar Incluso teniendo más dado que tu oponente En algún punto, eh, tal vez los quemaste todos eh, Entonces eso acelera la escena de una manera interesante La, la pelea se vuelve un poco más táctica Y eh, es probable que el tiempo que inviertas en el combate Se vea reducido, porque... Eh, se van a quedar sentados Además, siento esto de que Ataco, ataco, ataco Se va a ver interrumpido Porque Las otras cosas que puedes hacer En el combate Por ejemplo Hay una escena eh, Viene al final de la, de la última peli que ellos están siendo perseguidos por un montón de autos Y se les rompe el motor Y Nox tiene que ir abajo a arreglar el motor Entonces yo lo que imagino Es que Nox estuvo gastando dados Pero cuando fue a arreglar el motor Recuperó dados durante el combate Y cuando sale de ahí Hace algo y se pone a pelear Porque tiene dados para hacer Entonces esas, esos pequeños detalles Pueden aportar muchísimo A la historia eh, Tal vez se prende fuego algo Y vos lo apagás. o tal vez eh, te pones a recargar el arma Para recuperar dados O, o lo que sea eh, Es algo para resolver con el DM Pero eh, Me parece que puede ser interesante Y van a tener Que hacer otras cosas Para recuperar dados Otras cosas Que no sean Pegar ¿Cómo? Bueno, ahí va. Bueno, seguimos pensando cómo se pega. Creo que era la cuarta. Está la hoja de personaje. Perfecto. Sabemos que existe la habilidad de pelear. Y sabemos que existen las características. Entonces, sistema de combate. Si algo aprendí durante todo este año y leyendo todos estos manuales es que. Es, es muy común que los juegos tengan, sobre todo los personajes, tengan una característica más una habilidad. Entonces, característica más habilidad versus dificultad. Tirada Enfrentada Bueno A grandes rasgos Los sistemas de combate suelen ser por acá No hay mucho más para agregar eh, El núcleo es ese Vos tenés eh, Tu característica más tu habilidad Contra la clase de armadura de tu objetivo O eh, Tus reflejos más tu arma de fuego Contra la, eh, los reflejos y eh, esquivar de tu oponente. Como que todo va por acá. No está mal para nada. Es tampoco hay que reinventar la rueda. Estas cosas así, tal vez son tan tradicionales que ayudan a aprender mejor el juego. Eh, es, es algo, es uno de esos conocimientos, digamos que eh, de alguna manera el, el jugador de rol eh, Común, promedio Lo tiene absorbido esto y lo entiende rápido Entonces va a ser fácil de explicar y de enseñar Y aprender No nos tiene por qué molestar que sea así Esa es la otra cosa eh, Pero Los sistemas de combate tienden a incluir Otras cosas como Sistema de salud Por ejemplo eh, yo uso, yo le pego a la persona esta No Tiro mi me... Pará, vamos acá No Acá está, a ¿eh? Bueno, según sabemos, en, eh, antes de irnos al tema de salud, nuestro juego es... Eh, acá lo tenemos anotado el pequeño... acá, mira. Pasos para hacer una con reserva positiva. Se elige una característica de una habilidad. Se gastan cantidad de dados que requieren la reserva. Se tiene una cantidad de dados de la característica igual a los gastados en la reserva. Eh, al resultado de la tirada se le suma la cantidad de rangos que el personaje tiene en la habilidad. El de me compara con la dificultad, perfecto. Bueno, nuestro sistema es así. Vamos a, a volver a resumirlo. Eh, pasos. 1. Decidir cuántos dados vamos a gastar. La reserva de dados es simplemente una reserva de dados. Es un número, no tiene nada más. Elegir tirada para hacer Es decir Habilidad y característica Esto Ya lo sabemos Acá la diferencia es que Nuestra habilidad Nos va a dar eh, un bonificador a la tirada igual a los rangos que tenga en la habilidad Si tiene 3 da más 3, si tiene 2 da más 2 Y la característica como ven acá es en dados Vamos a usar pelear, por ejemplo Y pelear tiene este, yo, 3, o 3 <risa> Tiene 3 Y vamos a tener 4 dados Entonces voy a agarrar mis 4 dados de reserva De violencia van a ser 4 de 6 Si es voluntad son de 4 Y eh, más 3 de pelear Entonces Vamos a poner ejemplo eh, Se tiran los dos tipos de dados que, que indican la característica se suma la cantidad de rangos en la habilidad. Perfecto. Bueno, entonces, en este caso el sistema de combate. Eh, Lo resumimos bastante Pelear Disparar cosas de compaste eh, ¿Cuál es el plan de esto? Yo imagino que pegar una piña Simplemente Pelea eh, Golpes armados Golpes armados Pelea Y Violencia ¿Por qué no? Ahora, como dijimos, hay otros sistemas que vienen implícitos en el sistema de combate El sistema de salud, por ejemplo, es uno que acabamos de decir Y también el sistema de defensa Podríamos decir que la defensa es parte del combate también Pero yo acá me estoy refiriendo a eh, No defenderte de golpe, sino Tener un objeto que te dé defensa ¿Qué hacen las armaduras en este juego? En day Dead te dan son la dificultad que vos tenés para ser golpeado. En otros juegos te dan reducción de daño. Yo creo que acá Uy, todavía no lo sé. Es cierto es que no lo sé. Eh El sistema de salud. Esto habíamos hablado algo y eh, está interesante. Vamos a ir por acá. Sistemas a ver dónde estaba esto y mecánicas, algo especial automotos, camiones y todo lo demás bueno, no lo encuentro pero, habíamos charlado de que el sistema de salud iba a estar basado en los tipos de dados este juego va a usar todos los dados entonces cada dado tiene en cuenta como una categoría de dados el de 4, de 6, de 8, de 10, etc El de 6 es mejor que el de 4 Porque tenés más posibilidad de sacar número. El de 8 es más que el de 6 y así, así, así Entonces, como Vemos acá Violencia tiene de 6, si recibe Un golpe Vamos a reducir El tipo de daño que tiene Que, que puede aguantar Eso estaba bueno Esto a mí me gustaba eh, cuando un personaje recibe daño Se le reduce categorías de dados Y esto puede ser Un daño leve reduce en 1 una categoría Un daño grave reduce en 1 Con este. De una característica, un año se reduce en uno de dos características. Un daño letal Se reducen en uno Todas En Una categoría En una categoría Todas las características que esto me gusta Hace el juego re diferente, super extraño Pero acá está la pregunta Interesante ¿Cómo muere alguien? ¿Cuál es el límite? Eh, en general todos los juegos tienen un, algún... Sí, todos los juegos tienen el punto donde perder el personaje, que es... Eh, eh, cuando llegas a cero, cuando tú... Marcaste todos los cuadraditos de salud eh, Cosas por el estilo Acá tenemos características Y lo interesante es que las personas estas son Sumamente débiles, extremadamente vulnerables Pero vamos a jugar a los héroes del cuento Así que eh, es posible que tengan un poco más de algunas cosas eh, ¿Cómo muere un personaje? ¿Cómo muere un personaje? Esta es una pregunta interesante Porque sé cómo le hago daño Ya lo sé eh... Si las características van a ser El sistema de salud las características van a ser el sistema de salud esto significa que tengo que elegir un momento en el cual el personaje yo carpizo el mosquito que entró acá eh... ¿En qué momento puede ser eso? Tal vez cuando estén... Entonces, vamos a anotar las preguntas por lo menos. Cuando un personaje cae al piso. ¿Qué es... cuando muere? Vamos a decir, por ahora, un personaje cae al piso cuando dos características llegan al 1 de 2 Y ahora esto nos da algo interesante, digamos, porque... Eh Al ser el sistema de salud de las características también podemos ver Cómo se nos va a complicar la progresión del personaje Porque mientras... Subir características es algo que va a servir siempre En cualquier juego, prácticamente En este no va a ser para nada diferente Entonces, tenemos que entender que mientras más características tienen los personajes Acá también tienen mucha más vida Saltar un D6 a un D8 Es... Eh, un gran salto de la vida Entonces tenemos que tenerlo en cuenta Para el, el progreso del personaje Que eso lo vamos a dejar para el año que viene Para cuando tengamos algo más armado Pero por ahora me parece dentro de todo Bien, cuando dos características Llegan al 1 de 2 Y cuando muere Un personaje Muere Cuando alguna Característica en un de 2 se vea reducida esto vamos a seguir con la línea de eso por ejemplo que ya tenés violencia un de 2 y pasión un de 2 está en el piso y viene alguien y te, y te reduce la violencia a cero bueno está eh, no no me parece mal uh -huh. Vamos acá oh, ¿qué pasó? What? Ok, no sé, me hizo raro. Bueno Ahí sabemos cómo alguien recibe daño y los sistemas de salud requieren saber cómo se cura daño Eso lo vamos a dejar para después <risa> Defensa Vamos con la defensa, aquí está la parte Que, que si sabés pegar Tenés que defender eh, Quiero que sea Tirada enfrentada Cosas que me llaman la atención de esto y cosas que no Si vos haces que El juego tenga una dificultad Para golpear a alguien Como puede ser RIDE Lo que pasa es que eh, se genera Primero, si seguís esa regla Los personajes eh, Tienden a eh, Tener una, lo que se llama Defensa pasiva es, Ellos se quedan, hacen lo que tienen que hacer Y esperan que el otro simplemente falle la dificultad Que no está mal es, Hay una razón detrás de ese diseño Mientras menos tiradas de dados En el combate haya Más rápido es, es lo que estamos hablando antes eh, pero también hace que se generen otras cosas Como por ejemplo reglas de defensa activa Que es que los personajes Que los jugadores tiren por los monstruos A ver si superan al, al, a la dificultad eh, Que de nuevo Esto hace un poco más lento el combate Pero los jugadores están En todo momento Haciendo algo en el combate Ya sea o, o generando una acción agresiva O recibiendo una agresividad eh, Que eso me gusta mucho a mí eh, Cyberpunk, por ejemplo, usa esto de la Usa Un sistema híbrido que me parece reinteresante eh, Generalmente vos tirás contra una dificultad Establecida en el combate Pero si el enemigo es Realmente habilidoso Son tiradas de enfrentadas Como que te muestra esto De eh, Como tenés el NPC, Pedro común en el Traguito o el general trajo y eso me parece re interesante yo creo que, eh, sobre todo para empezar a probar al principio lo mejor que puede pasar es que sea una eh, defensa activa eh, yo tiro para atacar, y la persona que recibe el golpe tira para defender para eh. empezar defensa activa eh, se tiran dados para defender y acá es, eh, es un poco lo mismo, ¿no? Simplemente. Eh, si estamos peleando, uso esquivar, por ejemplo. Eh, esquivar va a ser para todo. me parece. Eh, si me están disparando, probablemente otra cosa. Eh, pero de nuevo, esto hace que eh, los jugadores estén presentes en la pelea todo el tiempo. Eh, ...por lo menos cuando lo están atacando, que es un poco más que muchos otros juegos. Eh, y no me parece mal la idea... ...recordemos que el objetivo esto es armar un PDF para una, un juego de prueba. Así que creo que está bien. En cuanto a defensa... Eh, lo cierto es que... <ríe> ...no hay grandes objetos defensivos en el mundo de Mad Max. Hay como demasiado estilo... Como que cada, cada, incluso en las pelis viejas, todos los personajes tienen un estilo muy marcado de vestirse. Que eh, tal vez sea contraproducente para el mundo en el que viven, ¿no? Porque. No sé si hace falta ir con tachas a, un, a una pelea en auto por ejemplo. O, o ir solo con un pantalón, tal vez podés ponerte qué es yo. Eh, usar un escudo. Eh. Y eso me, me deja pensando, digamos... ¿Realmente faltan objetos defensivos? ¿O que reduzcan el daño? Yo no veo que sea malo eso Pero tampoco se me ocurre bien Cómo, cómo hacerlo Lo que se, se me ocurre es Objetos defensivos eh, Tipo chaqueta de cuero Que te den bonos a eh, la tira de defensa eh, No estoy recordando Muchos momentos defensivos El que más recuerdo Es En, en la tercera de Mad Max Que es Thunderdome ¿no? Hay un personaje que tiene un casco hay otros personajes que tienen casco Durante todas las otras pelis Pero el casco de este tipo cuando está peleando en el Thunderdome Es un poco más grande Es un poco más Es como la, la característica principal Del enemigo de Max en ese momento Y eh, Tal vez pueda ayudar Pero en general eh, No sé qué tanto Objeto defensivo pueda haber Bien, sabemos pegar una piña, no sé, esto, disparo. Las armas de fuego son extremadamente comunes en el mundo de Mar max eh, pero como se dispara. Por suerte tenemos la... la habilidad de disparar disparar y, y acá esto es algo que, que van a tener que elegir eh, la idea de que el sistema sea así medio laxo es para para hacer tiras locas por ejemplo disparar con pasión ¿no? eh, en vez de violencia es tipo disparar a, a a herir, disparar con pasión simplemente agarrar un arma y decir ta, ta, ta, ta, disparar un montón de veces y bueno lo que le pegue le pegue o, o digamos si disparas con cualquier otra característica ¿ver? con voluntad capaz que vos te quedás apuntando un rato aguantando el golpe y eh, podés generar diferentes discursos eh, para cómo disparás eh, Ahora, vamos a otra parte importante Sistema de iniciativa Si hay algo que inevitablemente hay en todos los juegos de este estilo Que son, digamos, juegos en los que puede haber combate Es que hay un sistema de iniciativa Incluso en los juegos más narrativos también hay un sistema de iniciativa Porque es... Sumamente útil Organizar el combate Y ver quién va, cuando Quién ataca dónde O a quién le toca primero, etc Hay variaciones Por ejemplo, esto ya lo mencionamos Pero Avatar eh, Cuando los personajes están por entrar a una pelea eh, Tiene que elegir la forma en la que se van a acercar a la pelea eh, Y esto es algo que vengo viendo Sobre todo en los juegos más nuevos O en los que están por salir O incluso en los que están en Kickstarter Todos estos juegos Vienen con esta idea de En el momento que los personajes saben que están en peligro O saben que digamos, ahora digamos, hay que ponerse los guantes Eligen la forma con la cual acercarse al combate Y me parece muy buena idea Porque tal vez, eh, al no hacerlo Tal vez no se establece mucho de lo que está pasando Pero cuando vos declarás cómo tu personaje se va a presentar en esta situación hay un pequeño aporte narrativo una Pequeña cosa en la historia Que ayuda mucho, por ejemplo Está seguro el personaje que va a ir en el, en el Yo voy acá a matar a todo. O a golpearme con lo que se venga Pero después está el otro que dice No, mira, yo quiero sobrevivir, a mí no me importa nada Yo quiero, ni bien pueda escaparme, me voy O eh, eh, La persona que dice Mirá, yo estoy acá para robar eso eh, Y eso Creo que es eh, una de las cosas que estaba buscando para el juego Elegir el acercamiento al combate eh, Te da también un momento Un pequeño momento táctico De cómo los personajes se van a organizar No sé si No sé y no creo Que este juego tenga un tablero eh, Incluir un tablero Genera otras situaciones En el nivel de diseño Pero Al no haber tablero Y eh, Pidiendo a los, a los personajes que estén, digamos, activos Es decir, elija un acercamiento Estén defendiéndose Todo el mundo va a tener una mejor visión De lo que está pasando todo el tiempo Porque están ahí presentes Entonces eh, Primero Se declaran Los acercamientos Al combate estos acercamientos generalmente tienen palabras tipo eh, FURIA, CALMA eh, eh, ATENCIÓN y cosas por el estilo eh, Se tira INICIATIVA Antes de esto, los acercamientos al combate generalmente también declaran objetivos Y está, está buenísimo eso Porque eh, Es muy común que cuando haya combate el objetivo no esté establecido. Como que si, sí, bueno, hay un enemigo, hay que pegar hasta que no se mueva más y seguir con lo que estábamos haciendo. Pero si vos declarás cómo te vas a acercar en el combate, que por ejemplo, tu objetivo, vos querés escabullirte para conseguir, eh, para robar la carreta, por ejemplo. El personaje eh, va a entrar con una predisposición diferente al combate, va a decir, ok. Podría tomar la acción de siempre, de atacar o ir por la espalda lo que sea O voy a hacer esto que me estoy planteando para eh, cumplir con mi objetivo y, y tal vez el combate se vuelva algo como mucho más interesante y táctico eh, Porque los enemigos tal vez van a intentar detener a la persona esta de alguna manera No solo atacando, tal vez van a prender fuego de carro o lo que sea digamos, Van a buscar maneras de que no se cumpla ese objetivo eh, y eso está sumamente eh, bueno para usar en el Roblox. Eh, bueno, se tira iniciativa. Y se organizan los turnos. Lo cierto es que no hay mucho más acá. Eh, la iniciativa es, es como todos la conocemos. Hay una tirada. El que tira más va primero y eh, se ordena de mayor a menor. Y tiene que haber algo más Yo quiero que haya algo más Porque quiero complicarla Porque así son mis juegos eh, para, vamos a Hacer acá Ahí estamos Giovanni como va eh, Tendríamos que ¿Cuáles son los acercamientos? Que, que habría que dar una pequeña lista de 5 o 6 acercamientos que, que le permitan a los jugadores tomar cualquier acción que quieran pero que les presenten la oportunidad de tener un objetivo eh, y además tal vez les den alguna suerte de beneficio eh, sobre todo al principio, sobre todo al principio cuando estamos acá probando Incentivas a los jugadores a que prueben algunas mecánicas simplemente dándole más uno más dos al dado porque sí. Eh... Después, cuando lo probaste y viste que lo usaron y que les gustó y que les parece bien, poder quitarle ese bonificador y ver qué pasa. Tal vez la sigan usando, tal vez les siga trayendo beneficios. O tal vez no. O tal vez simplemente ahora que no tiene nada, no es tan llamativa. O los beneficios de esta cosa no son realmente interesantes. Uff, uh, perdón eh, Y acá Una pregunta común a resolver esto también es ¿Cuánto tiempo dura un turno? Una ronda eh, En un combate Creo que uno de los juegos más rápidos que vi es Cyberpunk Que una ronda son 3 segundos Y de esos 3 segundos puedes hacer de todo eh, Deide tiene 6 segundos eh, Después los otros tienen otros ¿Por qué sirve hacerse esta pregunta? Vos tenés que saber Primero eh, Narrativamente tenés que crear Un juego que te permita Tomar acciones en Corto eh, periodo de tiempo Porque a diferencia de la otra acción en el combate las acciones están medio establecidas Ataco, esquivo, escapo, eh, no hay muchas más Cuando estaba fuera del combate es donde aparece el roleo general Y eh, mucha improvisación por parte de los jugadores. Pero en combate de alguna manera está todo organizado para que pase algo eh, el segundo eh, también muestra un poco la, la, en la mecánica digamos, la velocidad del juego en Cyberpunk son 3 segundos. Pero en Cyberpunk hay cosas re locas que se pueden hacer. Y tenés tecnología que puede mejorar tu cuerpo. Eh, para hacer más cosas. Entonces 3 segundos está bien. D&D tiene esto de tiempo de lanzamiento de magia. Preparación para atacar esas cosas. Eh, y... Eh, necesita 6 segundos. Entonces. Los turnos duran. Como este simplemente va a ser un número provisorio. Va a ser 5 segundos. En esos 5 segundos tiene que haber una cantidad de acciones, que es lo que vamos a hacer ahora. Eh, acciones. Esto es algo que sí me llamó la atención de los juegos. Cada juego define muy diferente qué cosas se pueden o no se pueden hacer. Por ejemplo, en DD es común que tenés una acción, una acción adicional y un movimiento. Y dentro de cada una de esas tenés eh, las listas de posibilidades para hacer. Por ejemplo, en las acciones tenés yo, atacar, ayudar, usar objeto, etc. En las acciones las acciones, bon las acciones eh, bono dependen de la clase, dependen de que vos tengas algo que se use en acción bonus. Y en movimiento simplemente el movimiento... Eh, a menos que se vea interrumpido por algo o genere el ataque de oportunidad y demás. Entonces, ¿A qué iba con esto. Otros juegos. Ahí está, vamos a hacer. Otros juegos, por ejemplo, Cyberpunk, tenés atacás, tenés una acción y una acción de movimiento. Eso es todo. En 3 segundos. Eh, generalmente es un ataque y me muevo. Un ataque y me muevo. Eh, pero otros juegos tienen otras cosas Por ejemplo Pathfinder Me estuvo contando Fede de un rato largo Es que eh, Cada personaje tiene Tres acciones por turno No, tres puntos de acción Y las diferentes acciones que hay para elegir Tienen un costo, entonces vos podés usar esos puntos Para, para usar alguna de las acciones que eso está súper interesante eh, Porque digamos, al tener el abanico de las posibilidades abierto Ahí disponible para el jugador Va a poder elegir Cómo invertir esos puntos Y eh, Es medio sonso Pero en vez de Definir, digamos De pensar vos uh, qué puedo hacer, qué no puedo hacer Cuando vos estás gastando estos puntos Que se recuperan el próximo turno Para hacer algo eh, Se siente un poco más interesante el juego Entonces, eh, la pregunta es ¿Cuántas acciones por combate? La siguiente pregunta es ¿Qué es una acción? Eh, y hay que responder primero la pregunta ¿Qué es una acción? Acá tampoco hay muchas vueltas, todos los juegos en general comparten lo mismo Atacar o eh, usar alguna habilidad Algo que requiere toda la atención del personaje en general es una acción eh, Pero lo que sí todos tienen una listita Hacer lista de acciones eh, y de alguna manera todos también recaen en que, bueno, si hay algo que un personaje quiere hacer que no esté acá, manejalo. <ríe> Porque así es un poco también jugar rol o ser director de juego, digamos, ¿no? eh, Los jugadores van a saltar con cualquier cosa y vos vas a tener que tratar de eh, atajarlo con lo que tengas. A veces las reglas tienen eso, a veces no las tienen, así que... Bueno. Pero eso también, digamos, me lleva a pensar en Mad Max. De nuevo, en las pelis las cosas por el estilo Cuando combaten en, en el universo Mad Max Hay muchas cosas pasando Tanto alrededor de ellos como en la pelea misma eh, Pero el intercambio es constante Es uno a uno Y por eso creo que Cyberpunk es el sistema que, que más me agrada Para eh, por lo menos probar al principio eh, Entonces una acción Y un movimiento eh, Y las acciones son Usar alguna habilidad Creo que justo en este juego Todo se basa en las habilidades que tenemos acá Así que es usar una habilidad O algo más Después vemos en la lista Esto nos lleva a una pregunta Interesante Movimiento ¿Cómo...? Cómo se mueven los personajes eh, Ven cómo se empieza A desarmar el, el, el, La creación De juegos de rol Con las complejidades que trae eh, Cómo le entregamos Un movimiento a alguien Cuánto se mueve algo Deide eh, no de da de la raza Hay otros juegos que hacen eso Lo, lo mismo eh, yo creo que acá debería haber algún tipo de eh, Velocidad base Como para manejarte Digamos, eh, qué sé yo No sé cuánto, cuánto se mueve Pero sé que va a ser en metros por segundo eh, entonces, 5 segundos ¿Cuánto se puede mover ahí? No sé Vamos a decir Vamos a googlear A ver Todas las cosas que con correr tiene que ver a Usain Bolt Y yo quiero velocidad promedio, una persona normal Está. 15 kilómetros por hora Dice, al correr súper súper rápido Lo más rápido que puedas por X cantidad de tiempo eh, Vamos a poner eso 15 kilómetros por hora Corriendo Re rápido El objetivo del movimiento es Darnos a nosotros eh, Un pantallazo de cuánto el personaje Va De cuánto espacio va a ocupar el personaje En el combate Si es a los tiros Probablemente se queden escondidos disparándose Pero si eh, hay una mezcla Entre tiros y eh, Piñas, vas a ver que los personajes Van a ocupar como más parte del terreno Se van a esconder otras de cosas Van a correr para acercarse al enemigo y eso eso está buenísimo también para los enemigos Otra de las cosas que tiene este juego Es que probablemente peleen arriba del auto O peleen en el capot O peleen colgados del auto Entonces <ríe> se va a volver Más interesante esa parte Porque ahí la velocidad del auto va a traer otros problemas Pero bueno, volvamos eh... Porque ya quiero ir cerrando un poquito, ya no nos queda mucho eh, Y estoy, la verdad eh, Dentro de todo satisfecho como se viene Entonces Es una tirada enfrentada siempre, esto es una defensa activa Se tiran dados para atacar y se tiran dados para defender algo que no vimos es qué pasa cuando un personaje recibe daño Sabemos que un daño leve reduce una categoría en 1, Un daño grave reduce en dos Un daño letal reduce en uno todas las características Bien Pero cómo sé cuánto daño y por qué, oh, ¿qué O cuánto daño hace qué cosa eh, Para esto me gusta mucho el sistema de vampiros Que tiene dos tipos de daño Que es letal y grabado. El daño O daño superficial y grabado, no me acuerdo en Vampiro 20 Aniversario tenías tres tipos de daño. Tenías el agravado, que era el peor, letal, era el segundo más complicado, y después, no me acuerdo, superficial. Eh... Lo que pasaba era que, digamos, si vos marcabas todos los cuadritos con daño letal, te daba agravado, si marcabas todos los con daño superficial, te daba letal, y si marcabas todo con agravado, morías. Eh, gracias por el rey, chicos, justo, justo. Eh, entonces, qué grandes. Los diferentes, no los diferentes tipos de daño, sino cantidad de daño es algo súper, súper complicado. ¿Por qué? Con qué está pegándose. Generalmente el daño en los juegos de rol depende de el arma o hechizo que o lo que sea que eh, esté usando el atacante. Eh, porque tiene sentido, ¿no? Digamos, si, si está atacando con una espada, el daño lo va a hacer la espada. Tu característica de, de lo que sea va a generar eh, alguna modificación en ese daño. Pero el daño principal lo va a hacer la espada. Entonces, ¿qué pasa para esto? <risa> para esto hay que hacer una pequeña lista, una pequeña tabla, de hecho, que tenga eh, diferentes cositas: daño y a otras modificadores, por ejemplo, crítico o distancia y cosas por el estilo. Entonces, lo que vamos a anotar acá. Eh, hacer Lista de Armas Y sus tipos de daño Clave esto Cuando vos haces esto eh, Una de las cosas que pasas es, es que De repente tenés eh, Objetos para vender en el juego Tal vez un mercader vende Que se yo El una pistola con tres balas eh. O Otra de las cosas que pasa es que Los jugadores tienen eh, para elegir Tal vez a alguno Le gusta más la idea de ir con un palo O tal vez a otro le gusta más la idea de Una jabalina Que elijan ellos eh. Y también podés ponerle cositas A las armas, por ejemplo Poner la red, que haga algo la red <risa> eh o que te ayuden a desarmar, por ejemplo, como es latido en algunos jueves pero por ahí Eh, grande tomate Eh, está está llegando todos eh, bueno, gracias Nosotros estamos acá en este... En este stream Qué grande Cómo andan? Creando un juego de rol fue este año El último miércoles de cada mes, y es un desafío inmenso eh, pero lo estamos llevando, está haciendo algo interesante Eventualmente vamos a tener que probar esto eh, Hoy llegamos finalmente, después de 10 sesiones, a el sistema de combate Tenemos un sistema de dados súper extraño y el sistema de combate no es muy diferente Pero eh, generalmente lo que hacemos acá, como para contarles un poco, es Yo tengo una idea de un juego que voy desarrollando Y la voy escribiendo acá con todas las preguntas que haces detrás del diseño eh, a veces la gente del chat eh, se copa y tira algunas ideas a veces no. lo, lo cierto es que lo importante es plantear las preguntas Que eh, requiere el diseño del juego Para que cualquier persona pueda ver este stream y decir Ah, yo quiero diseñar mi juego eh, A ver qué está haciendo esta persona Este tipo loco con túnica en internet eh, Diseñar un juego de rol? De nuevo, no es fácil <risa> Quiero agradecerle a todos, pero justo estábamos por cerrar el stream eh, justo quedan unos 5 minutos de stream Antes que nada, esta va a ser la última sesión de este año El año que viene vamos a seguir El año que viene yo ya quiero presentar Un sistema mucho más armado de juego Y ir ya a los detalles eh, Detalles más molestos, chiquititos Cuando ya tenemos el esqueleto del juego que, que es a lo que llegamos hoy Hoy creo que completamos el esqueleto Pusimos la última pata eh, ahora hay que poner todo el resto. Ahora hay que decorarlo. Ahora tiene que estar bonito. Ahora tiene que tener músculos para moverse y esas cosas. Eh, así que voy a ir a los anuncios del cierre. ¿Dónde están? Acá están. Bueno, gracias a todas las personas que pasaron por el chat hoy a participar. A los raid que hicieron, que grandes. Muchas, muchas gracias por pasar. Les agradezco un montón. Eh, si llegaron tarde y quieren ver esto, este. Este stream va a estar disponible tu, tu, tu, tu, el sábado Y ya están todas las otras sesiones que son... Están las 10, así que están todas las otras 9 eh, Para ver en el canal de YouTube Mañana a las 19.30, como todos los jueves tenemos nieblas de Anurem Ya muy cerquita del cierre del año, esta es la anteúltima sesión de hecho Y la parte acaba de acá subir a nivel 14 Queda muy muy poquito para llegar al final el viernes a las 9.30 de la noche La última sesión del año del jardín de los presentes La crónica de vampiro la máscara de la de Roll. ¿Qué está pasando de todo? Es un caos y no se sabe cómo va a terminar Probablemente lo sepa Pero bueno, el resto de los mortales estamos acá El sábado está el diferido de este stream Y el domingo se viene un video muy espacial Y no les vamos a adelantar mucho Van a tener que verlo por su propia cuenta vaqueros Vamos a ver ahora Quiero agradecerles de nuevo a todos por pasar. Gracias Catulo, justamente eh, les voy a decir eso. Voy a dejarlos con el outro y que no se vayan vamos a hacer la red a alguien, así pueden seguir viendo gente jugando a red Chao.